Hello. Aquí voy a poner Estamos hola, hola. en vivo, ya estamos en vivo. Bueno, Adiós. nos estamos preparando para un vivo de Facebook, estamos acá en Miami. Que básicamente inteligencia emocional sería empezar a manejar dónde ponemos nuestra atención. Claro. Donde pongamos nuestra atención es donde vamos a poder manejar cómo entrar o salir de una emoción. Claro. Pero como bien dijimos, podemos entrar consciente o inconscientemente. ¿Qué pasa cuando dormimos, por ejemplo? Claro, eso te iba a preguntar a la, la otra pregunta que tenía para hacerte: eh, ¿qué pasa la noche en el sueño? Claro. De vuelta, desde esta perspectiva y con esto que venís hablando. Claro, pasa que a veces se nos generan emociones también. Te ha pasado Exacto. seguramente, ¿no? Que sí. te despertás con pesadillas. Sí. Eh, entonces, cuando estamos durmiendo, esas imágenes justamente, a nivel virtual que estamos teniendo mientras dormimos, nos puede activar una repercusión a nivel físico. Entonces... Para el cuerpo, esa emoción es real, porque el inconsciente es virtual, no distingue entre realidad y ficción. Claro. Entonces, yo me despierto a la mañana alterado o no me despierto en paz, quiere decir que está pasando algo a la noche, probablemente se activaron emociones y químicas que me hicieron tener una repercusión de sensaciones negativas en el cuerpo. Por ejemplo, puedo haber soñado con algo que me dio miedo. Sí, totalmente, a veces hasta nos despertamos. A mí me ha pasado que me despierto sobresaltada o inclusive llorando depende del sueño y la emoción esa irrumpe en mí y estoy ahí. Sí. Y otra de las preguntas que te quería hacer era cómo eh, hacemos para justamente gestionar la emoción en el momento que está pasando, si es posible, si vos nos puedes dar algunos tips. Sí, claro. A ver, por ejemplo, en el caso del sueño, sí. no podríamos estar conscientes de lo que está pasando porque Exacto. estamos con nuestra atención de vigilia, que es este plano mental. Eh, que es más lento que el inconsciente, justamente, visto desde la perspectiva del desdoblamiento de la percepción del tiempo, entonces no lo podríamos manejar en el sueño. Entonces, ¿cómo hacemos cuando estamos dormidos y tenemos imágenes que nos repercuten emocionalmente y después nos despertamos mal, despertamos cansados? Es muy importante. y En el momento previo al adormecimiento. ¿No? Entonces, eso es lo que llamamos cuarentena, cuando lo hacemos todas las noches durante 40 o sea, lo que nosotros antes de dormir podemos poner, por ejemplo, que tenemos algún conflicto vital, uh -huh. algo que nos pasó en el día, preocupación por trabajo, por dinero, por, alguna, por la salud, en vez de dormir, irnos a dormir con esta preocupación, lo que hacemos es soltar la percepción. Uh -huh. ¿Y cómo la soltamos? Bueno, ahí nos dice Sole. Sí, a ver, derivando, derivando a, a, a nuestro doble... Igual antes del sueño, antes de, de dormir, hay que hacer algunos eh, pasos previos, ¿no? De irme a dormir lo más tranquilo posible, si puedo, yo, por ejemplo, medito, ¿no? Y, y soltar como todos los juicios o todas las emociones justamente que, que me están atrapando y no me dejan este, potenciar, ¿no? O eh, tomar eh, la, problemática como, como, la problemática como reto y de ahí este, salir y, y resolver. Eh, ¿es eso, mal, ¿no? <risa> claro, eso sería como una de las, de las herramientas más importantes, esto de manejar el, la atención en el momento previo al adormecimiento. Sí, exacto. Yo hago el ejercicio este que lo podemos hacer al final, si quieren, de... Sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí, ...es mágico, lo hicimos de hacer con Jason también, esto de poder poner todos nuestros problemas o todos los que creemos que son problemas, porque para el inconsciente es todo virtual, entonces nuestra percepción del problema, nuestra percepción de un conflicto lo entregamos como al lo que ya llamo punto de origen, o punto cero, o esencia original, o creador, o fuente, cada uno rebautícelo, pero tiene que ser un lugar justamente donde hay nada, absolutamente nada, y eso es muy difícil de imaginar, pero eso hace la gran diferencia. Sí. Más que al doble cuántico, que es el que básicamente lo llamamos el procesador que procesa a la noche. Todo lo que pasamos durante el día, algunos lo llaman ángel de la guarda, porque va a ver en la memoria, a ver qué respuestas de supervivencia nos puede traer. Eh, de parte de todos los organismos que dejaron ahí respuestas de supervivencia. Pero a veces nos trae algunas que no nos sirven o no son para nosotros, no no, no, no son funcionales. Entonces una manera es esto, manejar la atención previa al adormecimiento, entregando todo al vacío o al punto cero, cosa de o hacer alguna meditación para irnos a dormir en paz. Sí. Probablemente sabemos que lo hacemos bien, porque a la otra mañana nos despertamos con, la, con todo Jason que le pasó ayer, que dormía como un bebé y se despertó re tranquilo y re descansado. Eso es que lo hicimos bien. Sí, y este y ejercicio de... que estás diciendo vos, el de imaginar la pantalla mental y alinearnos con el punto cero, se puede hacer también eh, despiertos, digamos. Eso, ¿no? perfecto, sí. Esa sería la otra manera. La delegación diurna o el manejo de la atención, si lo queremos simplificar, durante el día. ¿Y eso cómo se hace? Wow. Eso es un entrenamiento, yo voy al gimnasio, entreno como, no sé, fitness, yo juego tenis, entreno tenis, yo puedo automatizar para que mi atención eh, eh, maneje de determinada manera, que eh, no me genere tanta repercusión emocional, porque si yo, por ejemplo, durante el día don, eh, no controlo dónde pongo la atención, muchas veces mmm, me va la atención por configuración de cerebro, que está entrenado para poner la atención en todo lo que me ayuda a sobrevivir, entonces automáticamente voy a los lugares de peligro, o porque estoy mirando la tele y me enseñan a estar permanentemente en estado de, justamente ahora, en estos tiempos en todo el mundo, con la pandemia, Ajá. nos enseñan a estar permanentemente en estado de con alerta, alerta. Sí. es terrible. Entonces, si yo apago el televisor, ya estoy ayudando al cerebro a que no esté permanentemente teniendo imágenes con repercusión emocional negativa. Perfecto. Entonces, el manejo de la atención es entrenarla. Por ejemplo, cuando yo veo que estoy preocupándome por algo que no puedo resolver en el momento, o ya hice lo que tenía que hacer sí. para resolverlo, la atención ponerla en el presente en otro lado. Se puede poner en una imagen de algo que me gusta, lo puedo poner de nuevo en una pantalla mental en el punto cero, o sea, poner la atención de nuevo en el presente, por ejemplo, en algo que estoy haciendo, cocinando, eh, no sé, lavándome las manos, que me saque de este pensamiento rumiante que me genera la emoción negativa. ¿Vos cómo lo haces? Okay. ¿cómo? Sí, de la, misma, de la misma manera. Yo, particularmente, cuando estoy en, en una situación que me, que me está estresando o que me está generando enojo, bueno, ira, lo que sea, hago esto, ¿no? La alineación, me imagino una pantalla mental eh, bien plena y ahí como que encuentro ¿no? Eh, igual, como vos decías, es un entrenamiento, sí. es un entrenamiento pero es, es sencillo, es muy sencillo, es, es re fácil. Sí. Es un fragmento de segundo, por ejemplo, poner la atención adentro sí. y conectar con la respiración. ¿no? Sí, claro, eso, eso es, que es básico, ánimo. y eso lo hacen sí. en todas las meditaciones. En todo sí. tipo de, de, de meditaciones, lo primero que hacen es volver al basics, ¿no? sí. que es poner la atención en cómo entra el aire Ajá. en el cuerpo. Como sale el aire del cuerpo, y eso solo ya, como, la, como el cerebro puede poner la atención en una sola cosa por vez, por más que seamos multitask en las secas, las mujeres que estamos en mil cosas a la vez, en realidad, si estamos en mil cosas a la vez, es alternante. O sea, la atención va de acá a acá, y vuelve acá, y vuelve acá, pero siempre es una cosa por vez. Los hombres que tienen en su memoria cómo casar, ¿no? Que como que van directo a poner el foco en una cosa y se concentran ahí. Sí, sí claro. Eso también, ¿no? Hacen, eh, para ellos es más fácil ser monofocales y para nosotras por ahí estamos en muchas cosas a la vez acostumbradas biológicamente a tener la atención puesta en... en... Oh, bueno, ¿no? eh, la bueno. con la energía más este, divergente, no, es, es, sí, más eh, dispersa. muchas cosas sí. a la vez. Sí. Eh, otra de las preguntas que te quería hacer era eh, es, ¿no? ¿Cuál es la función o para qué sirven las emociones? Uh -huh. eh, digo, que, que, sí, cuál, cuál para, encon digo, para encontrar el propósito de vida o el, el, el sentido, el proyecto sentido, ¿no? para uh -huh. qué ¿Cómo puedo utilizar las emociones en pos a mi, a mi bienestar? Claro, habíamos hablado de las emociones como señal de alarma para la supervivencia sí. básica, esa sería la función biológica. Sí. Ahora sí. lo que vos me estás preguntando sería como una función, que esta es la que más me gusta y es la que nosotros trabajamos solo en su proyecto y yo en el mío, eh, que tiene que ver con orientarnos, es la, la que me encanta a mí hablar de esto, orientarnos como brújula para desplegar nuestros potenciales, para conectar con nuestro propósito. Es como si se magnetizara al norte y en el norte estuviera nuestra dirección hacia dónde ir, como dice Víctor Frankl, el amor de la energía. y cómo, ¿Cómo podemos aprovechar entonces las emociones? Para reconectarnos con el propósito. Entonces, primero de todo, que ya lo habíamos visto en el curso de inteligencia emocional, tratar de soltar todos los juicios de valor. ¿no? Eh, cuando yo señalo a alguien y le digo, vos estás haciendo tal cosa y lo estoy juzgando, hay tres dedos que me señalan a mí. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Qué es lo que no soporto o no tolero? ¿no? Entonces, este, básicamente, lo que importa es tratar en el presente de vaciarnos de preconceptos, de juicios de valor... Y estar presente, como dicen, en el aquí y ahora, entrenar la atención como para que, si yo estoy juzgando mucho las situaciones, darme cuenta de la cantidad de juicios de valor, soltarlos, soltarlos, soltarlos. Sí, que o sea, eso es lo más difícil. Claro. ¿no? Es, es difícil soltar los juicios de valor en el momento, porque estamos hablando que la, la emoción irrumpe ante situaciones eh, externas o podrían ser de, no sé, problemáticas, ¿no? Que el, la, el ejemplo que se, se me presenta ahora, este, ¿cómo poder. Cuando aparece la, la emoción, sacar el juicio de valor y, bueno, eh, gestionarla de alguna manera. ¿no? Claro, porque ese juicio de valor es justamente el que activa la emoción. Entonces está bien, yo puedo decir sí, en esta de parte, la experiencia también, ¿no? la experiencia, la experiencia previa, experiencia, del pasado. Claro. Por eso soltar Exacto. el pasado, que es lo que está pasando ahora, nos ayuda a vivir más livianos. A eso yo. Si yo, por ejemplo, no confío en una persona porque pienso que me va a engañar, me va a cobrar de más. Sí. Ayer, el, el, ay, les quería contar esta experiencia. Ayer me fui a tomar un, un Uber, un, un Lyft, se llama. Claro, y yo no sabía que había que pagar por tarjeta de débito y nada más. Y cuando me fui a bajar, le dije si podía pagar en efectivo, y me dijo que sí, terminé pagando doble, ¿no? Pero claro, eh, esa desconfianza me hubiera servido a mí para, claro. si yo me estaba más atenta a mi intuición, a darme cuenta que, que me estaba engañando el claro. señor cuando me dijo que sí. Pero evidentemente se me escapó. Entonces cuando no estamos como muy perceptivos a la intuición, por ahí no, no no nos damos cuenta que nos están engañando. Y ahí sí sirve tener juicios de valor. Claro. En algunas situaciones de vivir atentos a, a escuchar esta percepción que nos dice eh, que hay que desconfiar. Entonces ahí tiene un sentido. Claro, Pero consciente. el tema es si los juicios de valores nos condicionan permanentemente para vivir estresados o para, digamos, este, generar los estados de emoción negativa permanente. Entonces, el tema es después de que ya me avisan, esta persona está cobrando bien o no, verificar y después soltarlo, no, no vivir permanentemente desde la desconfianza. Una de las cosas que vos me contabas, Sole, que fue algo que te pasó con el curso del Doble Cuántico, fue empezar a confiar. Y Exacto. decías que tenía que ver con tu autoconocimiento, ¿no? Sí, que es sí, un poquito lo que...